Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidas una vez más a un nuevo video. Viene el intro y comenzamos con el video. Vamos por el intro. ¿Qué tal amigos? Bueno, como pudieron observar ya en las imágenes, el día de hoy les traemos el desempaquetado de una de estas cámaras. Sí, exactamente, es la cámara como dice su nombre, Sport Action 4K bueno se supone que entre comillas como bien menciona la caja aquí, ahí se puede ver es 4K pero ya la cámara la tenemos aquí entonces ya tenemos hecho algunas grabaciones con, la, con esta cámara para que ustedes puedan verla entonces a partir de este momento van a ver varios videos y algunas fotos de esta cámara para que puedan apreciar su calidad 4K y en la descripción voy a dejar un blog que se realizó con esta cámara de uno de mis amigos en un viaje entonces van a poder apreciar por la, la calidad de la cámara y ahí viene el video ¡Saluda Jorge! ¿Qué más muchachos? ¿Cómo les ¡Saluda Javi! ¿Qué más? ¡Saluda André! ¡Hola! Bueno muchachos, es una prueba de video la cual así se ve disque 4K entonces ya pues ahí van a ver cómo se ven los blancos y todo Y bueno gente, estamos con Jorge, suscríbanse a su canal este es un video prácticamente en formato disque 4K 30 fotos por segundo, no es panorámica ya que al lente no tener la bomba, entonces no va a poder grabar en un ángulo de 30-60 grados. Pero espero que les guste. Like, suscríbete. Bueno amigos, una vez que ustedes pudieron observar y ver las fotos y podemos ver de que obviamente no es una calidad 4K bastante aceptable ¿no? una por su precio y obviamente es una marca china muy barata como pueden ver en, la, en el video que les acabo de grabar viene exactamente lo que es pequeños accesorios como un control para, para poderte tomar la selfie poderte tomar la selfie hacer un video eh, para que lo pegues en tu casco de moto y puedas llevar la cámara en la bicicleta, ¿no? en el maniobra de la bicicleta o poner en un tubo de la cámara y viene con una tapita eh, extra de, la, de lo que sería el estuche ¿no? entonces no tiene gran incidencia eh, viene con su propuesta de tapa, viene con sus pequeños accesorios uno que otro viene dos pegatinas incluidas más para eh, la parte de bueno, pues vemos. Viene con esto, qué pasa que se te sale este de aquí y cambias, ¿no? Y lo vuelves a poder utilizar. Entonces bueno, yo tengo estos pequeños tripos que me ayuda a, a, a grabar con estas cámaras de esta posición y poder saber que me estoy grabando hacia mí mismo. Entonces eso básicamente quiero saber sus comentarios, si alguien tiene alguna de estas cámaras, cómo les ha ido, como cómo les, les va. Y en el próximo video vamos a ver la comparación entre esta cámara y otra cámara mucho más profesional 2K de la RAM. Entonces no te olvides de suscribirte para más contenido y estar más informado. Y no olvides quedarte en casa que esto es muy importante y ayudamos a que la pandemia no cobre más vida. Nos vemos, suscríbete y no olvides seguirme en mi Instagram que va a estar apareciendo en la descripción. Nos vemos.